Hola, soy Alan Dupor, gerente de Dupor Seguros. Somos una agencia de seguros aún pequeña. Hace tres años nos constituimos y venimos en pleno crecimiento. Hace un año contratamos los servicios de soft seguros y desde eso hemos venido mejorando en todos los procesos gracias a lo fácil, a lo intuitiva que es la herramienta y esperamos que en, la siguiente, en los siguientes años, en nuestra fase de crecimiento, eh, podamos seguir contando con ellos y con su valioso soporte.